Bienvenidos y bienvenidas a este canal de videos, juegos, música y reciclaje. Mi nombre es Diego Reciclado y el día de hoy les voy a enseñar tres formas de hacer instrumentos de percusión con semillas, shakers o maracas. Para construir estos instrumentos vas a necesitar una botella plástica de cualquier tipo, un envase plástico Dos partes de abajo de una botella plástica del mismo tamaño Varios tipos de semillas También vas a necesitar Un punzador o en preferencia desarmador estrella Una tijera Hilo o lana resistente goma o silicona fría pintura y lana para hacer nuestro primer instrumento de percusión maraca o shake con la tijera cortamos para que quede uniforme ahora con el punzador vamos a hacer un hueco en cada salido de nuestra parte de abajo de la botella Vamos a hacer el mismo procedimiento con las dos partes de nuestra parte de abajo de la botella A continuación vamos a tomar el hilo Y comenzamos a pasar por nuestros huecos Podemos hacerlo también con ayuda de nuestro pulsador. Pasamos uno por cada uno. Uno a un lado. Uno cada lado. Y listo. Se debe quedar más o menos de esta forma. Antes de ajustar nuestro instrumento, vamos a colocar la semilla que queramos. Ahora, jalamos de los dos lados de la piola. Y cortar el excedente de cueva Y listo, ya tienes tu seis. Otra forma de hacer una maraca es con tu botella. Simplemente la limpias y puedes poner la semilla que tú desees. Y listo, ya tienes tu maraca. También... Puedes llenar cualquier tipo de envase plástico con la semilla que tú más desees. También puedes adornar tus instrumentos. También con un poco de lana y goma... Puedes adornar y hacerlos más lindos Usa tu creatividad para que te queden tus instrumentos mucho más chéveres y divertidos También si tienes adhesivos puedes decorar tus instrumentos